Seguimos compartiendo cosas que hacemos habitualmente en el taller. Esta muchas veces lo ven poco eh, los alumnos que vienen, porque eh, lo hacemos una vez que secaron las piezas. La carga del horno, este, voy a cargar con placas y pilares, porque son piezas de diferente formato y en algunos casos voy a incluir unos platos y bandejas de producción. Así que voy a utilizar estantes, las placas y los pilares para sostener. Si fuera enorme hornea de bizcocho, podemos hacer que se toquen las piezas no había problema, en este caso las voy a separar por los diferentes formatos y voy cargando de esta manera sobre las placas según las piezas que voy teniendo en algunos casos según la carga voy a tener que de nuevo rearmar el estante o el piso para que entre en la mayor cantidad de piezas y tener un aprovechamiento más óptimo del horno. En muchos casos incluso es necesario volver a, a descargar y volver a armar la, la carga, la placa. Una vez completado el piso, argota placa sobre tres pilares siempre que es la forma de que quede bien equilibrado Buscar siempre que la carga sea completa, en este caso quedan algunos espacios, así que podemos esperar a, a completar la carga con alguna pieza más que, que se seque. Y después, en mi caso, hacemos el programa para llevarlo a 950 grados en una curva lenta para hornear lo que llamamos habitualmente bizcocho.